La temporada 4 de Fortnite ha sido revelada. En el día de hoy estaremos viendo todas las nuevas filtraciones y novedades que llegarán para la temporada 4 del capítulo 2. Y es que está empezando a acercarse demasiado la nueva temporada 4 de Fortnite... Y estamos a muy pocos días de que llegue al juego. Así que esto se pondrá muy interesante y estará todo en este video. ¡Mírenlo al completo!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 en primer lugar, hemos descubierto esta filtración que llegará al juego demasiado pronto. Como bien podemos ver en la imagen, existen cuatro novedades que llegarán a la isla. En primer lugar tenemos algo llamado también el cráter, donde en esta ubicación aparecerá una grieta en lo alto del cielo exactamente encima de este lugar. En segundo lugar tenemos la nueva ubicación llamada el cráter, al parecer... Es una nueva ubicación encriptada que llegará a Fortnite pronto. Hike Tower también ha sido descubierto y al parecer podría ser uno de los escenarios principales para el evento final de esta temporada. Finalmente vemos el símbolo de las runas. Nos indica que pronto veremos las seis runas como las que vemos en la foto en este lugar del mapa de Fortnite. Estas grietas están apareciendo a muchísima altura de distancia de la isla actual y al parecer reciben el nombre que antes mencionamos de Hike Tower, por lo que las grietas podrían estar regresando a la isla para este nuevo evento y atentos a las demás filtraciones que hemos encontrado para el evento final. Estas filtraciones han llegado a mis manos en el día de hoy, las cuales nos indican lo siguiente. El final de la temporada y el nuevo evento están demasiado cerca. Fijémonos en la grieta del cielo. Cada día estará más cerca de la isla y del evento de la temporada. Thor y su martillo estarán cayendo del cielo. Galactus será la skin nivel 100 del pase de batalla de la próxima temporada 4. Además, la skin de Thor... Será la skin secreta de la próxima temporada. Tendremos nuevos cómics para leer con una nueva interfaz en el juego de Fortnite. Y entrarán en juego también las novedades secretas en los cómics. Por lo que habrá que estar atentos a los cómics. Al parecer, la nueva base de la isla central sería una base de los Vengadores. Entonces cuando aterricemos en este nuevo lugar de Fortnite conquistado por los Vengadores... La música de los Vengadores empezará a sonar Nuevas armas míticas se han descubierto La Grieta de Thor Galactus Stormflip Significa el Reversor de Tormenta de Galactus Alphas Compact SMG Sería al parecer algo parecido a la P90 en versión mítica Además, la nueva temporada 4 de Fortnite estará ambientada en el espacio y en la temática de los superhéroes. Tendremos de vuelta la Desert Eagle en nuestras manos y además llegará la nueva arma Escopeta del Dragón. Deberemos estar demasiado atentos a la pesca ya que también serán añadidos nuevos peces para la temporada... Y concretamente tendremos más novedades sobre la próxima temporada muy pronto. Así que si te ha gustado el vídeo, te invito a que lo compartas con tus amigos, ya que esto me ayudaría demasiado. Y dejes tu poderoso like, que eso apoya muchísimo. Suscríbanse si todavía no se han suscrito. Y les invito a todos a usar el código MRDENEOX en la tienda de Fortnite. ¡Nos vemos, cracks!